Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz Viernes para todos, Viernes Santo. Desde ayer que iniciamos nuestro Santo Tríodo Pascual, hemos venido celebrando esta experiencia de fe fundamental, esta experiencia de pasión, muerte y resurrección. Hoy caminaremos junto al Señor en el Santo Via Crucis, contemplaremos esa experiencia de su sacrificio. Unámonos a ese sacrificio de nuestro Señor, cargando también nuestra propia cosa, meditando, la pasión hoy en la versión de san juan meditando también esas siete palabras de jesús desde el trono de la cruz acompañamos a nuestro señor en su sacrificio en su entrega jesús lo ha dado todo lo entregó todo entregó hasta su propia vida no se contentó solamente con darnos un mensaje en hacer los milagros entregó todo entregó su vida señor dios Gracias por, su, por tu generosidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por por mí. Gracias, Señor, por sacrificarte por mí. Amén. Bueno, hoy vamos, mis queridos hermanos, a meditar la pasión en la versión de San Juan. El texto que escucharemos en la liturgia de la palabra del día, en la tarde, con la ayuda de Dios, eh, corresponde... a a los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan. Yo voy a proclamarles, a compartirles con ustedes la última parte de, del texto. Desde aquel momento, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, dijo Jesús, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a una rama de sopo y se la acercaron a la boca. Después de beber vinagre, dijo Jesús, «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era la víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara a quebrar las piernas de los crucificados y retirar los cuerpos, para que no quedaran en la cruz, hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo testifica, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean, porque todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrará ningún hueso. Y otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto José Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero escondidas por miedo a las autoridades, le pidió permiso a Pilato para hallarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo el que fue la primera vez de noche y llevó una mezcla de mirra y aloe con unos 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, empalsamándolo con las sustancias aromáticas según las costumbres de los judíos para enterrarlo. En el lugar en el que Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un el sepulcro recién excavado el que no había, en el que no había sido nadie enterrado. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío y ese sepulcro estaba cerca en él enterraron a Jesús palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús la entrega de Jesús su pasión, su dolor lo contemplamos estos días en la medida en que Jesús vive la traición de sus amigos la negación de sus amigos, el abandono los golpes, los arribazos, los insultos el juicio injusto el abandono el sacrificio Jesús se entrega, se sacrifica por nosotros, lo dio todo, entregó hasta el último aliento de su vida. Los invito mis queridos hermanos para que hoy con mucha fe, con piedad, vivamos este día, este día de fe, viviendo el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, colgado por nosotros. Feliz día para todos mis queridos hermanos.